Yo, usa. estoy intentando acomodar aquí porque tengo aquí un sillón que me he subido del salón y me lo he puesto aquí, ¿vale? Estoy aquí en el, en el estudio estudio, comillas, comillas eh, Nada, que hoy es día 11 de 11, no, perdón, 10 de julio primer día de la ola de calor brutal la bestia africana que la llaman eh, hace bastante calorcito y, y nada y digo que eh, iba, teníamos previsto ir, salir a las tiendas a los carrefules pero esta hace demasiado calor entonces pues nada estamos aquí encerrados con el aire acondicionado ahora mismo lo apago yo por el tema del ruido lo que escucháis de fondo es el apartito que vamos a estar demostrando entre comillas pues está más que demostrado y se me ocurrió grabar un vídeo en haciendo un, un reto, el reto para mí mismo el reto va a ser grabar un tema utilizando este cacharrito este y otro eh, para que os hagáis una idea de cómo suena este es el nivel en el que nos estamos moviendo ¿vale? es decir, ínfimo de ínfimo hacia abajo pero ya me he... este cacharrito me ha proporcionado algún rato de, de diversión bastante bueno porque es muy portátil eh, y, y yo creo que merece la pena un pequeño homenaje, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar los dos cacharritos que vamos a utilizar para el reto y ahora grabamos la canción directamente y este vídeo lo que va a ser es el making of, ¿vale? Una canción que ya estaba un poco to tonteando con ella, va a ser estilo ACDC y vais a comprobar que, que la mierda esta tiene hasta cierta dinámica, Vamos a llamarlo así entre comillas. Dinámica es para que, que reacciona, a tocar más fuerte o tocar un poquito más flo. Bueno, venga, me estoy enrollando mucho. Voy a dejar, de, voy a dejar entrar al pipo, que está... Pipo es mi perrito, que está llamando Miki, también anda por ahí, pero Pipo es el, el, el nuevo, el chiquitín, tiene un año. Y lo vamos a dejar entrar, que está llorando. Quien venga. no lo conozca, este es el pipo, ¿vale? El pipo es un chihuahuita, un chiquitín, y tiene un año ya, ¿vale? No pesará ni un kilo, animalito mío. Esto que vamos aquí, que vemos aquí, voy a mover un poquito el micrófono, ¿vale? Es el Marshallito que vamos a usar. La configuración, no sé si la podéis ver más o menos. La configuración. Ups, le he echado una foto sin querer. La configuración es. Pues todo a tope, ¿vale? Modo overdrive, eh, eh, volumen a tope y el tono un poquito menos de la mitad. Y detrás tenemos el, el ampli que vamos a utilizar para el bajo, que es un un black star luego lo pongo en primer plano y lo que voy a hacer es, como estáis viendo aquí, poner un micro delante sin trampa ni cartón, un micro tal como, como suena eh, voy a controlar la distorsión con el, el volumen de la guitarra y lo que sí va a ocurrir también es que eh, le voy a agregar, no le voy a agregar ni compresión ni nada ni ecualización a la pista principal Sino que lo que le voy a agregar es un poquito de reverb para darle algún tipo de, de profundidad, ¿vale? Porque esto suena más seco que una mojama, pero ya está, ¿vale? Y al otro pues, lo voy a grabar exactamente igual, ni de línea ni, ni, ni nada, directamente por el micrófono. Este El micrófono es un, un Harley Benton SV600, perdón, no, SC600, perdón, eh, sb SC600 condensador, que la verdad es que suena muy bien. Bueno, Ups, y este es el ampli que voy a usar para el bajo. ¿Vale? Blackstar de 3 vatios Ahí está el hermano Chiquitins Y aquí está el, el otro muñeco Suena sorprendentemente bien <ríe> Lo vais a flipar